¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal familias? De Anteateste Tradición Hoy 25 de Enero de 2020 Estáis cumpliendo 30 años de historia 30 años desde que son los percursores De la tradición privada en toda España Una felicidad enorme No se embarga y a su aquí en este estudio número uno de Noticias alguno que nosotros seguimos sus programas, sus programaciones informativas, todo lo hacemos desde múltiples plataformas. Es un canal que ha hecho historia en los últimos 30 años, que han logrado, a base de esfuerzo, de nervios y en ocasiones de muchos sobresaltos, lograr que sea el símbolo de la televisión privada en España, que logró quebrar más de 33 años de monopolio ejercido a la fuerza durante el franquismo y durante la democracia española por TV y al servir la cicate de la televisión pública, con opiniones independientes, noticias bastante importantes, les saludamos aquí desde Asunción, República del Paraguay, por este magnífico nuevo aniversario de Antena 3 de Televisión. ¡Feliz treintenario Antena 3 de Televisión! Que Dios, por intercesión de San Francisco de Sales y de la Virgen del Pilar, les bendiga y les acompañe siempre.